Se ajusta de acuerdo al slider. Antes de comenzar, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para recibir las notificaciones. Voy a comenzar haciendo toda la estructura HTML y también sus estilos para que tenga un fondo oscuro. Ahora voy a crear dos elementos fundamentales, que uno va a ser el canvas. Y el otro va a ser el slider con el que vamos a mover el radio de las orillas redondeadas. El n sirve para que los steps sean de acuerdo al tamaño de la interfaz. O sea que puede ser cualquier, cualquier valor entre 0.0 y 1.1. Voy a comenzar con el script y voy a instanciar el prototipo del, de un contexto de Canvas. esto lo voy a utilizar más adelante ahora voy a instanciar a referenciar el elemento canvas que creamos aquí después vamos a obtener su contexto luego vamos a referenciar el slider que creamos aquí de la, de, de una manera parecida como lo hicimos con el query selector. Así. Ahora voy a crear un color gradiente que voy a utilizar para el fondo del rectángulo que voy a dibujar. Este va a ser igual al tamaño del rectángulo El rectángulo lo vamos a hacer de 300 por 300 Y voy a agregar los colores Un verde Y un azul Luego voy a definir lo que es el, el Radius Ratio Que es como el porcentaje de radio con respecto al tamaño total del, del cuadro que vamos a dibujar, que esto va a ser de 0 a de 0.0 a 1.0. slider lo voy a establecer el valor de radio retio para que estén iguales iniciando y al momento de mover el, el slider, veré un event listener para que sea el input para cuando lo mueva de un lugar a otro va a cambiar el valor de de Radius Ratio de acuerdo al valor del slider entonces sería aquí Radius Ratio Dis.Value ahí está si recordamos anteriormente hicimos una llamada al proto que es el prototype del canvas y context 2D esto lo que vamos a hacer ahora es extender este prototipo Creando la función que va a dibujar un rectángulo con las orillas redondeadas. A esto le vamos a llamar proto.roundedRect. Va a recibir la posición de X, la posición de Y donde se va a dibujar el cuadro, el ancho y el alto del rectángulo más bien, y luego el radio que va a ser R. Lo primero voy a convertir alto, digo ancho y alto en, en unas coordenadas nuevas que sería x2. Sería x más w y otra que sea y2 y más h. Primero me voy a mover al, a la primera parte con, a la primera sección del rectángulo. Move to x más radio y ahora voy a dibujar un, la primera línea x2 menos radio y yeah. con eso ya puedo probar eh, solo que necesito crear otra función aquí que se llame draw esta función draw va a hacer todo el dibujado llamando a esta función precisamente lo primero que haría es borrar todo el tamaño del canvas Ahí está el tamaño del canvas que es 500 por 500 según... Ah no, son 400 400 por 400 Y lo que sigue aquí es darle un fill style Para el fill style vamos a utilizar el gradiente que queramos acá Vamos a ponerle Gradient Así Después voy a, a definir el, el estilo de la línea sea blanca para que sea muy notable y el ancho de la línea que sería 5. Entonces aquí voy a iniciar un pad y voy a llamar al, al round round rect que sea en la posición 50 de X y de Y, seguido por un ancho de 300 y un alto de 300 también. Y lo de lo del radio va a ser 300, bueno, no lo voy a poner entre 2 porque ya sabemos que es 150. 150 por radios ratio. Así con esto ya cierro el pad para que se cierre la figura completa y le digo que se rellene y que también haga stroke. Ahí está. Aquí tengo un error. Aquí hay otro error también en los colores top. Y el, este también. El stroke style lo tenía como fill style. Entonces esta función la voy a llamar primeramente aquí para que dibuje todo. Aunque como podrás notar, nada más dibuja la parte de arriba, la línea de arriba, que es lo con lo que vamos a continuar en los siguientes pasos. Después de dibujar la primera línea voy a, dibujar, voy a utilizar por primera vez el, la función cuadrática curve2, que la vamos a dibujar desde x2, y, x2, y y más r. Y ya con esto ya va a haber una diferencia en lo que vamos a dibujar. Si se fijan ahí aparece el, la primera curva de la derecha, arriba, la superior derecha. Y voy a continuar con otra línea que va a ser de arriba hacia abajo x2, y2, menos r ahí se va formando poco a poco voy a copiar... bueno no, no lo voy a copiar cuadrático este va a ser desde el x2 y2 x2 menos r y y2 ahí va la siguiente es una línea de derecha a izquierda en la parte inferior que va a ser X, no, es Line 2, X más R y 2. Otra vez el otro cuadrático. Esto va a ser de X y 2, X y 2 menos R. Me puse T en lugar de R. Ahí está. La última línea de abajo hacia arriba que es x, y más r y nos falta nada más la última curva x, y, x más r y luego y. Me falta la t en context, le he puesto conext. Ahí está, ya nada más me falta que cuando haga esto se actualice. Entonces lo único que hace falta aquí es irme a la parte de ad, donde es en el evento de Input del slider y ponerle Draw. Ahí está. Se ajusta de acuerdo al slider. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal.